Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión voy a hablar del más reciente episodio de Warif, el número 8 Y si Ultron ganaba, que así se llama Un episodio que la verdad me voló la cabeza, me dejó completamente loco y manija Porque además el final, ya voy a hablar de eso con spoilers Es... es demasiado es demasiado, todo el episodio es demasiado, no voy a rankearlo todavía, porque eh, quiero esperar, quiero esperar al último, quiero esperar al final de la temporada, porque quiero ver todo esto completo, porque la verdad, este episodio claramente no terminó acá, estaba esto de Episodios que dejaban la portita abierta anteriormente en Warif, Pero este claramente es una primera parte de lo que va a ser la segunda parte en el próximo episodio... O sea, tiene que ser así... Esto no puede terminar de otra manera que no sea como ya se venía especulando... Watu formando una especie de equipo con varios personajes de los que vimos en esta temporada... Captain Carter el Black Panther de Killmonger, el Star Lord de T'Challa, Doctor Strange Supremo, Thor Fiestero. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad que este episodio me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Y también hay algo que por ahí nos venían presentando los episodios anteriores que era un poco la esencia del Warif. El el que pasaba sí, un montón de situaciones que vamos descubriendo que por ahí en algunas no cambian muchas cosas de las historias originales, en otras sí cambia absolutamente todo. Bueno, pero venía más o menos por ese lado. Acá siento que además de claramente cambiar mucho sobre la historia original en la que se centra este episodio, fue un poquito más Es como que fuimos un poquito más lejos Y eso me gustó mucho Por algo en específico Ya voy a hablar en spoilers Pero la verdad que es un episodio que me gustó muchísimo Muchísimo No lo quiero rankear todavía Porque, como dije Quiero esperar al final de temporada Porque siento que va a importar mucho Cómo sigue esto Y cómo termina, supongo En el próximo episodio para también evaluar este episodio. Porque la verdad que es un muy buen episodio. Sí. Hay momentos que son geniales. Ya voy a entrar en esos detalles. Pero la verdad que siento que va a tener un complemento en el próximo episodio. Importante. Hay que ver cómo termina. Para al menos de mi parte darme una idea. De cómo ubicar este episodio. En cuanto a, al resto. Voy a armar una lista del episodio que más me gustó hasta el episodio que menos me gustó. No lo voy a hacer con las próximas series de las que vaya a hablar, por ejemplo Hawkeye, porque ahí sí es una serie que, como pasó con WandaVision, con The Falcon and the Winter Soldier o Loki, una serie que sigue una historia a lo largo de los episodios, a lo largo de su temporada, Acá eran un poco más historias sueltas, que está bien, se conectan en algunos casos y se va a conectar, supongo yo, de gran manera en el final de temporada. Pero eran episodios claramente individuales, con historias propias. Entonces sí vale la pena eh, hacer una lista ubicando del mejor episodio al que menos me gustó. No voy a decir peor, pero al que menos me gustó. No lo hice con Star Wars Visions ahora me estoy acordando, qué pena, no lo voy a hacer ahora, Quedó ahí en su episodio. Si no vieron Star Wars Visions, vayan a verla, y bueno, después escuchen el episodio de este podcast dedicado a esa serie. Voy a meterme con spoilers, porque ya no puedo hablar mucho más sin entrar en detalles, y bueno, si me vienen siguiendo en cuanto a los episodios de Warif acá en el podcast, Seguramente van a saber que llegó el momento que tanto estaba esperando, finalmente. Y no tanto. Ya voy a especificar, pero yo estaba... estaba en cualquier momento me tiraba contra la tele. En cualquier momento saltaba y, y, y me comía la tele. Porque la verdad que... Nada. No aplaudí, no llegué a ese momento. Porque estaba en casa ajena y bueno, por ahí pensaban... Este pibe, ¿qué le está pasando? Pero... Nada, al final de la temporada creo que... Ahí sí, me voy a poner de pie y voy a gritar. Como si estuviera en la cancha. Voy a entrar con spoilers, así que bueno, si no vieron el episodio, vayan a verlo, por favor. El episodio empieza otra vez con la música a la que estábamos acostumbrados en Warif. La banda sonora de Warif, básicamente. Que en el único episodio que cambió... Fue en el de los zombies, que lo especifiqué en ese momento cuando hablé de ese episodio, que tenía como una música más dramática, más de terror al principio, pero el resto tenía la banda sonora, digamos, de Warif, y acá nuevamente, después de lo que fue el episodio de Partitor, así que bueno, esa banda sonora que en este episodio cobra mucha importancia, ya voy a entrar en esos detalles. Vemos a Nat, a Natalia, apareciendo con una moto, moto que vimos en Age of Ultron. Vamos a tener muchas referencias a esa película, obviamente estamos hablando de Ultron. Y Clint también con un brazo de metal, al estilo de Winter Soldier. A mí me quedó una duda. Eh, no averigüé mucho, yo no averiguo muchas cosas después de ver los episodios de Warif. Al principio lo hacía, pero después dije no. Voy a, a ver los episodios. Lo que retengo de información en cuanto a referencias y detalles y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso lo voy a charlar. Y después, bueno, veo videos y ese tipo de cosas que hay muchos youtubers copados que muestran referencias y todo ese estilo de cosas. Pero bueno, prefiero agarrarme de lo que yo voy viendo en los episodios y no averiguar mucho, entonces no me puse a averiguar sobre el brazo de Clint, no sé si es una referencia a los cómics o no, pero me quedó una duda porque en Age of Ultron a Clint le disparan y de hecho le hacen un tipo de operación para curarle el brazo, pero no recuerdo si era el mismo brazo, y no sé si es una referencia directa a eso, porque digamos que los acontecimientos cambiaron y puede que no le hayan curado el brazo. Pero bueno, no, no recuerdo si es el mismo brazo, así que lo dejo ahí, pero está clean super canchero con su brazo. También lo vemos con una capa de invisibilidad a los Harry Potter, que supongo que es un poco una referencia a los Helicarrier. Vieron que desaparecen cuando llegan a cierta altura. De hecho lo vimos en la película de Avengers, la primera, cuando Fury dice vamos a desaparecer. Y con los reflectores como que hacen invisible al helicarrier a mí me hizo recordar a Harry Potter, obviamente, pero se llega a ver que la capa tiene como esos hexágonos, creo que eran hexágonos, que hacen recordar al Helicarrier Carrier. También a, a este avión, eh, no sé qué era, que en Spider-Man Homecoming transporta todas las cosas de la torre de los Avengers. También me hizo acordar de eso, pero bueno, Harry Potter, primera referencia, obviamente. Y nada, se pelea con un par de drones... Sentinelas, como son llamados de manera correcta. Vemos que Nat y Clint son los únicos sobrevivientes. Ahí Watu nos explica qué fue lo que pasó. Acá me gustó mucho porque veníamos de Partitor, En donde Watu se da vuelta y va como a otro lugar. Como si fuera una transmisión de Twitch. Bueno, estoy en esta pantalla y me doy vuelta. Y en la otra pantalla les muestro a todos ustedes lo que está pasando. Y acá ya directamente... Como si fuera una tablet. Ahí pasa la mano. Esta realidad pasa la mano. En la otra realidad me gustó mucho. Y ya, Watu. A ver. Estoy enamorado. Estoy pensando seriamente. Esto no es joda. En algún momento. Tatuarme a Watu. Me voy a tatuar a Watu. Porque la verdad que. Se transformó en uno de mis personajes favoritos. En poco tiempo. Y siento que. Vamos a verlo en live action. O sea, vamos a ver a Jeffrey Wright representando a Watu. Porque además, Watu está muy caracterizado como Jeffrey Wright. Si buscan a Jeffrey Wright, si no lo conocen, búsquenlo. Siento que lo vamos a ver en live action. No es casualidad que lo hayan hecho así. Además, si ven a los vigilantes que aparecieron en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 con Stan Lee en ese cameo, no tienen mucho que ver con, con Watu entonces siento que lo hicieron así por Jeffy Wright y me gustaría verlo en el MCU un rato más la verdad que espero que no se limite nada más a Warif para mostrarnos a Watu pero bueno él eh, nos explica qué fue lo que pasó nos cuenta que en el universo que nosotros conocemos Tony quería crear a Ultron para poder traer la paz al universo y bueno todo lo que vimos en Age of Ultron y que al final pueden intervenir en los planes de Ultron para que no se convierta en Vision o sea que no tome ese cuerpo y evolucione al siguiente nivel pero en este universo en esta realidad no lograron detener a Ultron se transforma en Vision, evoluciona en Vision que en realidad no es Vision nosotros estamos viendo ...por momentos en el episodio a Vision... ...pero no es él, es Ultron. Cuesta a veces por ahí... ...diferenciarlo en el episodio... ...pero es Ultron. Y, y bueno... ...logra... ...destruir a la humanidad... ...que era su búsqueda de la paz... ...o sea, él quería que todo quede en silencio... ...porque esa era... ...su idea de la paz. Ahí vemos cómo logra... ...lanzar todos los misiles... Me hizo recordar a X-Men First Class. Esa escena de los misiles. Y también a X-Men Apocalypse. Creo que también había una escena parecida. Me hizo recordar enseguida a eso. Pero bueno, acá no hay personaje que pueda salvar a la humanidad de esos misiles. Terminan explotando a lo largo de todo el planeta. Y terminan con la humanidad. Básicamente porque... Nos muestran que nada más sobreviven Nat y, y Clint. O sea, no vemos otros humanos en, en el planeta Tierra. Lo que claramente nos dan a entender es que Nat y Clint son los únicos sobrevivientes. Porque ellos estaban en un Quinjet al momento en el que pasa todo esto. Entonces supongo que sobrevivieron gracias a eso. Ahí aparece Ross en un momento también eh, que muere. Gracias Marvel, por fin. Pero bueno, sigue siendo canon, lamentablemente esto es alternativo. Y llega un momento que, a ver, personalmente me hizo un poco de ruido. De hecho me quedé unos minutos con la boca abierta. Literalmente me quedé con la boca abierta. Porque no... No es que no entendía, no... No me cerraba de alguna manera lo que estaba pasando y es que básicamente Ultron se queda en la torre de los avengers contemplando su plan que funcionó por fin todo en paz aparece Thanos de la misma manera que apareció en Infinity War de hecho de la misma manera que apareció en Titan cuando abre este portal y aparece con las gemas se cruza con Ultron Ultron lo mira observa las gemas y lo parte al medio, literalmente, lo parte al medio a Thanos con la gema de la mente, con este rayo que sale de la gema de la mente, después agarra las demás gemas y arma todo este traje, bastante bueno, la verdad que me gustó mucho, con la capa, todo muy lindo, hace aparecer un montón de sentinelas con la gema de la realidad, porque vemos como ese destello rojo a lo largo de toda la creación de estos sentinelas, y una nave. Y bueno, empieza a buscar otros planetas para destruir. Porque con el conocimiento que le dieron todas las gemas, descubre que hay otros planetas. Y bueno, va a destruir otros planetas. Pero fue raro lo de Thanos. O sea, ya lo vimos a Thanos no tan poderoso en el episodio de T'Challa. Que hasta ese momento... A ver, yo lo justifiqué. O sea, me pareció perfecto. Todo muy bueno. Porque me gustó, me gustó ese Thanos, además de alguna manera se podía entender como no era un Thanos ambicioso, que quería poder y todo eso, bueno. Era entendible de alguna manera, pero ya esto es como bastante raro. Además, primero Thanos ni siquiera reaccionó, no no reaccionó, yo sé que el ataque de, de Ultron fue rápido, pero dale Thanos. Reaccionó un poco. Yo sé que estaba sorprendido y todo, pero... No sé. No, no, no llegó a reaccionar nada. Y además... ¿No sabía Thanos lo que estaba pasando en la Tierra? O sea... Nada. ¿No sabía nada sobre... Sobre esto? Eh, no sé. Me hizo un poco de ruido lo de Thanos, sinceramente. Pero bueno. Lo partió en medio. Se quedó con las gemas. Y lo loco es que... Un día antes del estreno Vi un meme muy bueno Sobre cómo iba a conseguir Ultron La gema del alma Porque ya vimos que para conseguirla hay que hacer un sacrificio y, y el meme Mostraba a Ultron Sacrificando a la tostadora Pero claro, acá lo hicieron al toque Listo, matamos a Thanos Thanos ya tenía las gemas Se quedó con las gemas No digo que no me gustó, pero me hizo ruido Me hizo un poco de ruido También me olvidé mencionar bueno, que mueren el resto de los Vengadores que teníamos ahí en Age of Ultron. Thor, Capitán América y Hulk están muertos. Tony también muere en ese lugar en donde estaba Ultron por lanzar los misiles. Me hizo recordar esa escena a, a la escena de Age of Ultron. Justamente, pero al principio, en esta visión que tiene Tony, en donde ve a todos sus compañeros muertos... Me hizo recordar esa escena, además el escudo del Capi también está partido a la mitad. Muy buena referencia. Y sigue esto porque Ultron, como les comentaba, descubre que hay otros planetas. Y agarra viaje para destruirlos a todos. Vemos cómo destruye Asgard, vemos cómo destruye The Sovereign, que era este lugar donde estaban los guardianes de la galaxia en la segunda película. Este comienzo en el que vemos que tienen una batalla con un monstruo Con tentáculos y todo eso Bueno es ahí, de hecho aparecen los guardianes de la galaxia Justamente en ese momento Y chao destruidos Vemos a Kar, donde estaba Kork Peleando en la arena En la que estuvo peleando Thor con Hulk En Thor Ragnarok Vemos al Grandmaster Que observa cómo se destruye el planeta básicamente Vemos la destrucción de Ego Vemos la destrucción de Xandar. Y ahí aparece... Captain Marvel... Para detener a Ultron. Lo lleva hasta el núcleo... De Xandar. Si no me equivoco. Y le da pelea. Por un momento... Le da pelea. Cuando parece... Que... Carol puede hacer algo. Ultron... Hace volar todo. Todo el planeta. Mata a... Capitana Marvel. Destruye todo. O sea el poder de Ultron ya la verdad era incalculable y todo el universo en silencio de hecho se queda contemplando justamente ese silencio y que había cumplido con, con su misión con la misión de la paz o al menos lo que Ultron entendía por paz y ahí mientras vemos a Ultron Watu empieza a relatar todo ese momento y Ultron lo escucha se da vuelta y lo mira. Algo que ya vimos en el episodio de Doctor Strange. Pero claro, Watu acá digamos que se asustó un poquito porque... O sea, esta es una gran amenaza. Al contrario de Doctor Strange, que incluso el propio Doctor Strange le pedía ayuda a Watu. Acá directamente Ultron se sorprende y lo quiere encontrar a Watu. Y ahí vemos como Watu otra vez pasa la mano y digamos que cierra como esa ventana Por la que estaba observando esta realidad en la que estaba Ultron Y está en este lugar que es digamos la oficina de Watu Donde ve todas las realidades y empieza a asustarse La verdad es que nunca lo vimos a Watu así Está como bastante cagado porque si Ultron lo llega a encontrar Pone en peligro el multiverso directamente y ahí tú piensa, no, no, no, todavía hay una esperanza, entonces va a vigilar la realidad justamente de Ultron, en la que Nat y Clint se ponen a buscar unos archivos, en los que esperaban encontrar la ubicación de Sola, este personaje que vimos en las películas de Capitán América, porque Natalia tiene una idea de cómo utilizar la inteligencia de Sola a su favor. Me gustó ese momento porque Watu literalmente nos representaba, al menos a mí, porque vemos como Nat y Clint se ponen a buscar los archivos y Watu en un momento se pone a mirar y Clint está cerca de los archivos y Watu sabe que está cerca de los archivos pero no puede intervenir y se queda mirando y es como dale Clint la puta madre, agarra los archivos y yo estaba ahí como dale Clint sos boludo y encima los deja porque está agarrando la caja. Y los deja. Y como. No ya está. Estoy cansado de todo esto. Y Watu está como. No dale Clint. La puta madre. Las expresiones de Watu son geniales. Porque esas caras que pone. Literalmente. Son las caras que estoy poniendo en ese momento. Mientras veo todo. Y ahí Nat. Agarra la caja. Ve los archivos. Y encuentran todo. Y Watu. Feliz. Porque todavía hay una esperanza. Me hizo acordar mucho. Esa frase a Star Wars. De hecho, hay una referencia a Star Wars cuando Clint habla sobre encontrar los planos de la estrella de la muerte. Y bueno, Watu vuelve a su oficina. Tranqui. Porque Nat y Clint pueden encontrar una salida a todo esto. Nat encuentra entre todos los archivos el escudo de Red Guardian. Personaje que vimos, justamente de la película de Black Widow. Este escudo blanco y rojo. Y es... La primera referencia que tenemos de la fase 4 Black Widow es la primera película de la fase 4 Y bueno, la primera temporada de What If no está centrada en películas o personajes de la fase 4 Pero el escudo de Red Guardian es una clara referencia a la fase 4 Así que me gustó, me gustó ver ese escudo ahí Y además Natalia lo utiliza más adelante y la verdad que muy bien muy bien, ahora me quedé con ganas de ver a, a Natalya utilizando ese escudo en live action, pero lo veo bastante difícil, salvo que sea por un Warif justamente, pero bueno, me quedaré con las ganas, aunque bastante bien en este episodio, la verdad que esta representación de Natalya en Warif me gustó mucho en este episodio porque ya la vimos anteriormente. Nat y Clint van al lugar en el que estaba sola, que es en Siberia, lugar que ya vimos en Civil War, una de las bases de Hydra, y mencionan que en la anterior base, en la que estuvo sola, almacenado, o sea, la inteligencia artificial, de alguna manera, era la base Lehigh, que es un lugar que se mencionó en el episodio de zombies, y que se vuelve a mencionar en este episodio, el lugar en el que estuvo Steve Rogers antes de ser Capitán América. A todo esto, Ultron encuentra a Watu, y tienen una primera pelea, todavía no la gran pelea, pero se dan unas buenas trompadas ahí. Nat y Clint le explican a Sola lo que tienen que hacer para detener a Ultron. Así que básicamente Clint usa una de sus flechas como pendrive, guarda la información de Sola y lo que tenían que hacer era disparar una de estas flechas a uno de los centinelas porque de ahí transmitían la información. A Ultron, porque Ultron no estaba cerca de ahí, y desde ahí Sola iba a poder desactivar a Ultron, al menos esa era la idea. Hacen un llamado para que los sentinelas los detecten, entonces van hacia ellos y ahí Clint logra clavar esa flecha en uno de los sentinelas, lo toman, Nat y Clint, y Sola intenta desactivar a Ultron, pero no puede, no lo logra entonces tienen que escapar porque el lugar en el que estaban resguardándose no aguanta la presión de los centinelas que estaban ingresando. Y en el escape que tienen se ve este lugar en el que Steve y Bucky peleaban contra Tony en Civil War. Vemos otra referencia, esta un poco más triste, porque tenemos el sacrificio de Clint para salvar a Natalia. Algo que claramente... Nos hace recordar a la escena de Endgame. Esta vez con los roles invertidos. Porque quien se sacrifica para salvar al otro es Clint. Que dispara una flecha y manda a volar todo. Logra salvar a Natalya. Que queda con este sentinela en el que estaba sola. Dentro de, de su conciencia básicamente. Y ahí Nat le pregunta ¿Por qué no pudiste? ¿Qué pasó? Y en pocas palabras lo que explica Sola es que Ultron no estaba en el universo Estaba en otro lugar Y ahí pasamos justamente a la gran gran pelea Entre Ultron y Watu En este lugar en el que estaba Watu Que dura como 5 minutos O sea, dura hasta el final del episodio Y es genial La verdad es que esa pelea es espectacular Es espectacular Posiblemente Y hasta ahora de lo que vimos en Warif y acá sí me la juego, no voy a rankear este episodio entre todos los episodios de Warif, pero sí me la juego que hasta el momento esta es la mejor escena de acción que tuvimos en la serie, porque además vemos todo el potencial de Watu, porque uno piensa, bueno, este está ahí vigilando y no hace nada, no, saca un escudo, en un momento se transforma y tiene toda una armadura no espectacular, no espectacular espectacular. Me voy a tatuar a Watu. Tatuaje de Watu is coming, porque la verdad que, nada, me encantó, además, todo este lugar con, con estos espejos que, que se van atravesando, porque también está esta referencia de romper las paredes de los distintos universos y cómo van pasando por las distintas realidades. De hecho, en un momento caen en un lugar Parecido a Nueva York, pero no sé si era Nueva York específicamente. Vemos un par de referencias en ese lugar. Vemos a Steve Rogers, electo presidente. En esa realidad vemos la aparición de Taika Waititi. De este personaje con la camisa con piñas. Y de hecho, el mismo personaje de alguna manera apareció en el episodio anterior de, de Thor... No me acuerdo si lo mencioné, pero también me gustó mucho esta referencia. Y en ese momento Ultron le empieza a dar piñas, justamente, piñas, a Watu, ahí en el piso. Y, y cambia, van cambiando las realidades. Vemos cómo las personas que estaban ahí cerca se transforman en Dora Milaje. En Clara referencia a Wakanda vemos cómo los edificios después se transforman en edificios de la época medieval. Vemos a unos scrolls, después es como que van cambiando ahí las realidades, con momentos en los que se escucha una variación de la banda sonora de What If cuando aparece Watu. Esto que les comentaba de que la banda sonora de la serie iba a ser un poco más importante en este episodio, bueno, ahí notamos la variación de esta banda sonora en la pelea que tienen Watu y Ultron no tiene chances Watu, básicamente, le da bastante pelea, muy buena pelea pero ve que no puede, entonces se escapa y va a buscar ayuda y esa ayuda es nada más ni nada menos que Doctor Strange, ya en un momento cuando veo a Watu. y veo que la cámara va a enfocar la espalda de, de Watu. en ese momento dije Doctor Strange, Doctor Strange no puede ser otro personaje, y aparece Doctor Strange, un poco gozándolo el momento porque Watu no lo quiso ayudar cuando se mandó el moco de destruir todo el universo y ahí claramente Watu le iba a pedir ayuda, entonces lo jode un poco, le dice sí la verdad que quiero escucharte decir que me venís a pedir ayuda, le dice voy a tener que romper mi juramento, voy a tener que intervenir, y le dice a Doctor Strange necesito tu ayuda, y ahí termina el episodio. Intervino finalmente Watu. O sea, no intervino, por ejemplo, en el momento en el que estaban Nat y Clint. Buscando los archivos. Estaba observando todo. No ayudó. Pero sí intervino al pelearse con Ultron. Tampoco intervino, digamos, de gran manera. O sea, no le quedó otra. Realmente. Es como un poco defensa propia. Porque Ultron lo fue a buscar a Watu y... Si Watu ya en ese momento no hacía nada, Ultron lo iba a matar y se iba a quedar con el control del multiverso, lo que iba a ser un desastre completo. Entonces no le quedó otra a Watu que intervenir, pero en cierta manera no intervino, porque no intervino en los hechos, o sea, se defendió, sí, pero no ayudó de alguna manera a otros personajes a poder... Ir contra Ultron Algo que va a pasar Claramente en el último episodio De hecho le fue a pedir ayuda a Doctor Strange Así que No queda de otra Ya claramente Watu Va a tener que ir a buscar A varios de los personajes que vimos En esta serie Para que ayuden En esta pelea Y bueno este final de temporada la verdad que se viene Con todo Ya quiero verlo, ya quiero que sea miércoles de la semana que viene para poder ver este episodio, que terminó con Ultron en la oficina de Watu, en este lugar en donde se ven todas las realidades, que cuando llega Ultron vemos que cambia a color rojo, o sea, tenía varios colores cuando estaba Watu, pero cuando llega Ultron y se apodera de ese lugar básicamente, se ve todo rojo. Una referencia, entiendo yo, a la gema de la realidad, justamente al tener todas las realidades ahí a su alcance, todo se torna rojo por la gema de la realidad. Todo me gustó ese detalle. Otro detalle que no mencioné, se me pasó, perdón, lo tengo acá anotado. Es el de la pose de Nat, que me gustó mucho. Un chiste recurrente en la película de Black Widow. Y vemos en un momento a Nat cayendo con el escudo de Red Guardian y haciendo su pose característica. La verdad que ese frame es hermoso. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el final de temporada. Porque Nat sobrevivió. Recordemos que es la única vengadora que sobrevivió en esa realidad en la que Ultron arrasó con todos. Así que también se podría unir al equipo. Supongo que se va a unir al equipo. Y todavía no vimos a Gamora. Recordemos que teníamos un episodio para ver dedicado a Gamora con la armadura de Thanos. Y a ver, por descarte. Vamos a tener que ver a Gamora en el próximo episodio. Espero, ansioso, que aparezca y el resto de los personajes que más o menos en los avances ya sabemos cuáles van a aparecer. Los he nombrado anteriormente en este episodio, así que quiero que llegue el final de temporada. Necesito ver ese final de temporada ya. No, no aguanto más. Gran episodio, la verdad que me gustó mucho, muchísimo. Y como dijo Ultron en un momento but anything is possible in a multiverse frase que resume espectacularmente lo que fue esta temporada aunque todavía no terminó ya hablo en tiempo pasado pero resume muy bien esta temporada resume muy bien el concepto de what if y el concepto del multiverso que vamos a ver cómo explota completamente para lo que es para lo que va a ser el final de temporada voy a nombrar al cast de este episodio, como siempre Jeffrey Wright como The Watcher Jeremy Renner que volvió para interpretar a Clint Barton Benedict Cumberbatch como Doctor Strange Doctor Strange Supremo en este episodio que me gustó el detalle de que al principio cuando van mostrando el elenco del episodio en los créditos iniciales no aparece Benedict Cumberbatch pero ni bien termina el episodio ponen Also Starring, Benedict Cumberbatch, genial, genial, genial. Mi novia estaba como loca porque ama a Doctor Strange y ese final la dejó tirada en el piso. O sea, a mí también, la verdad que muy muy buen final. Lake Bell como Natasha Romanoff, Toby Jones que vuelve como Arnim Sola, Ross Marquand como Ultron. Acá hay un detalle interesante porque no volvió James Spader que fue el que le dio la voz a Ultron... En el universo cinematográfico de Marvel Pero sí volvió Ross Marquand ¿Y por qué digo que volvió? Si no vimos a Ultron en lo que va de What If Bueno, porque Ross Marquand fue el que le dio la voz a Red Skull Anteriormente en esta misma serie Pero el que le dio también la voz a Red Skull en Endgame Porque no era el mismo actor de la película de Capitán América El primer Vengador Así que bueno, Ross Marquand nuevamente... En el MCU, esta vez para darle voz a Ultron George Keaton como Steve Rogers En ese momentito en el que Steve aparece como presidente Mick Wingard otra vez como Tony Stark Y Alexandra Daniels como Carol Danvers, Captain Marvel Y bueno, por favor, quiero ver ya ese final de temporada Va a ser una locura hermosa Hasta acá este episodio Me pueden seguir en Instagram